Hola, estamos delante de Casa Agreda, un palacio del siglo XVI eh, de un valor histórico, arquitectónico, cultural extraordinario. Tiene, obviamente, de todas formas, un valor de mercado, pero es el palacio que fue enajenado, de mala manera, por un precio irrisorio por la corporación municipal a favor de todavía no sabemos quién, porque se produjo el pago de 300.000 euros, pero seguimos sin saber quién hizo... Ese pago. Eh, existe un procedimiento civil en el que el ayuntamiento ha ganado ya el derecho a recuperar la posesión y la propiedad que nunca ha perdido sobre este inmueble, pero esa sentencia ha sido recurrida por ese demandante que tampoco sabemos quién es, pero que en todo caso ha apelado. Lo que procede parece evidente porque el deterioro del edificio es muy notorio: es que el ayuntamiento solicite del juzgado la ejecución provisional de esa sentencia que le devuelve la posesión del inmueble, que se ocupe de él, que lo cuide, que lo restaure y, en todo caso, que le dé un destino que sea acorde con la legalidad vigente. Y eso en la parte civil. En la parte penal seguimos sin saber quién depositó los casi 300.000 euros transferidos desde una cuenta eh, no identificada en Marruecos, que fueron eh, determinantes para esa adquisición ...parcial, luego frustrada del inmueble porque no cumplieron las condiciones que estaban establecidas... ...incluso en ese contrato extremadamente favorable, eh, la audiencia ha dicho que si estamos interesados... ...seamos nosotros quienes denunciemos, a mi modo de ver, ignorando con toda claridad... ...que se trata de un delito público perseguible de oficio, si alguien desconocido deposita en un organismo público 300.000 euros... El, el propio ayuntamiento, pero desde luego la Administración de Justicia, dadas las circunstancias anómalas de esa operación, tendría que ser la interesada en proceder de oficio a averiguar quién es ese depositante. De todas maneras, además, incluso aunque hubiera que devolver los 300.000 euros, como no se sabe a quién, yo no sé cómo van a articular esa devolución. Por otra parte, la investigación que ha tenido una revelación reciente muy importante de esos correos electrónicos de la concejal de urbanismo, donde decía prácticamente que estaban dispuestos a regalar esta joya histórica y arquitectónica, eh, arroja la necesidad de averiguar a quién iban a regalarle, quién era la persona que el alcalde había designado como adquirente privilegiado de un inmueble que es propiedad de todos los granadinos. De manera que tenemos todavía algunas incógnitas ¿Quién compró? por qué le vendieron a ese precio irrisorio, por qué incluso el valor patrimonial que tiene en el inventario de bienes inmuebles del ayuntamiento no se respetó, que son 6 millones de euros, y lo enajenaron por prácticamente una sexta parte. Eh, ¿Y qué vamos a hacer con el inmueble si vamos a dejar que se siga deteriorando o vamos a ser capaces de reclamar que sea devuelto inmediatamente? a la ciudad, al ayuntamiento, para que se encargue de restaurarlo y de ponerlo en condiciones y de preservar un patrimonio que es de todos los granadinos. Mañana es el último pleno del mandato y el ayuntamiento no se ha personado en la causa penal de cuando. El Pleno aprobó por unanimidad una moción para hacerlo, para personarse en esa causa penal y defender el interés público, el interés del Ayuntamiento y de todos los granadinos. Se acaba el tiempo, a Cuenca se le acaba el tiempo para no pasar a la historia como el alcalde que teniéndolo absolutamente todo en su mano no fue capaz de recuperar para la ciudad este monumento de enorme valor artístico, histórico, arquitectónico y patrimonial del siglo XVI.